Hola, soy Chepe Carlos, y este fin de semana, el 18 de junio de 2022, me hackearon al canal de YouTube. Y quiero comentar contigo qué pasó, what me ibas a tomar, y qué podías hacer tú para evitar este tipo de cosas. Yo publiqué el, ese día que me habían hackeado, yo me levanté, revisé mi celular para ver cómo he leído el video del día anterior, que ya hemos subido un short. Y me di cuenta que había vi un video de Sonic Vega, en el cual decían cómo descargarlo crack, ¿verdad? Cómo descargarlo pirata, y estaba subido en mi canal. Obviamente, este tipo de contenido nosotros no lo subimos. Aquí pueden ver el video. No lo voy a reproducir completo porque tiene música. que Me cayó copyright también. Me cayó también copyright porque ni que sean sentados que ya no este pinche video, me quedé yo también. Te mandaba una página que se veía muy, pero muy segura. Que es mejor que no se vea bien, pero una página que obviamente está hecha para phishing. Phishing es que te ponen un sitio en el cual intentan obtener tus datos para poder robar. Si no, a mi audiencia, a ustedes, querían ellos robarles a través de este video. El video, si, si lo cazaron a ver, no sé si lo vieron ustedes, creo que aquí en esa toma se puede. Ver. Llegó a mucha gente, 2000 personas, que es algo más de lo que consigo normalmente yo. Lo que hicieron normalmente, y esto ya ha pasado múltiples veces, porque vengo a hablar de este vídeo para que ustedes también estén alertas a esto. Ellos pusieron me robaron el video, ¿verdad? Subieron un video a mi canal, ya veremos cómo me lo han subido. Y después hicieron una campaña de publicidad para que la gente llegara a este video. Cuando alguien googleara cómo obtener Sony Vega 19, apreciaban los primeros, como entrar a mi canal y veían, ah, un canal que se ve normal, se ve decente Y ponían ahí el sitio web y la contraseña falsa para que la gente entrara y pueda bajar este, este crack Que obviamente era un, para robar su cuenta El video era relativamente corto, tenía una música navideña, pero extraño voy a decir yo Y tiene un fondo anime, ¿verdad? ¿Cómo me duele? También un ataco, el jodido que me vino a robar. Y teniendo un logo de Tesla. Que aún no sé qué hace ese logo aquí, ahí abajo. Pero bueno, los hackers saben cómo hacer campaña de publicidad para hackers. ¿verdad? Obviamente mi corazón se exaltó. Se puso realmente traumado. Es la peor cosa. No, es una peor cosa que ha pasado este año. La primera no la puedo decir. Es Pero joder, estaba traumado. Porque lo normal, últimamente ha habido un montón de gente que les roban su cuenta de YouTube. Y les roban su canal y empiezan a hacer cosas. Malvadas y YouTube, como se da cuenta que están haciendo cosas malas al creador, les eliminan el canal. ¿El significado, hubiera perdido todo este tiempo y toda la comunidad que hemos creando aquí poco a poco. Obviamente me había vuelto loco. Y tomando en cuenta que nuestro equipo cada vez es mucho y más grande. De mando gracias a todos los que ustedes se han suscrito, a los que me gusta los videos, a los miembros que apoyan monetariamente el canal para que viendo videos. Y también a mi equipo, tengo dos ya, tengo a un editor. Juan y a Patty que me asistente para poder gra as grabar aquí en físico cosas, ¿verdad? Y ellos dos me están un montón de un montón de cosas, ¿verdad? Y me estaba viendo luego yo con la cara, perdimos el canal, <risas> salido un solo levantado, no me cepillé, no me peiné, solo puse un pants para arriba, gente, a ver qué ha pasado. El problema o el, lo extraño de esta ocasión es que no me robaron a mí la cuenta. Bueno, creo yo que no me robaron a mí la cuenta. Porque no me, no me sacaron de la, del usuario. Normalmente lo que hacen es que te expulsan de tu correo, expulsan de tu canal de YouTube, toman el control completo y empiezan a hacer cosas malas con él. En mi caso no lo hicieron. Solo subieron el video al canal, subieron. Hice una campaña afuera externa, supongo que en Facebook o en Google, ¿verdad? y no hicieron trabajar. ¿verdad? Yo empecé a cambiar todas mis cuentas, no borré el video hasta que yo logré cambiar todas mis cuentas, ver si todas toda las en todo y empezar a hacer un montón de pasos que ya hablaré yo de algunas ideas que ustedes podrían revisar ahorita. Recomiendo que lo hagan, por favor, para esto. verdad ¿Estoy seguro ahorita que todo está bien? No. El problema es no sé por qué puerta entraron al canal. No sé por dónde entraron, si entraron por la puerta de adelante, por la puerta de izquierda, había una puerta escondida bajo la mesa. No lo sé aún. Tengo unas teorías de qué pudo haber pasado y también de malas prácticas que yo tengo. Aunque tengo algunas buenas prácticas, no tengo todo correcto. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. Y este video, no solamente para que sepan que me, que me enalguiaron, Quiero para que ustedes toman esto en cuenta y eviten estos problemas que tal vez les pasen. ¿verdad? Mencionaré unas cuantas cosas generales que tal vez muchos ya sepan, pero es siempre bueno saber y capaz alguno de ustedes sea útil para proteger su canal. ¿verdad? Voy a también mencionar al final del video qué haré para evitar y es la última solución que se me ha ocurrido y es la solución más atómica que voy a intentar, pero ni modo. Pero ahorita voy a empezar uno por una. Si quieren saltar directamente al final, voy a poner el link en la descripción, en el índice de abajo pero no empecemos con algunas ideas de seguridad que yo estoy haciendo ahorita y también que seguiré haciendo en el futuro. Lo primero es revisar tu correo ha sido comprometido. Tu cuenta que usas para tu Facebook, para tu TikTok, para tu canal de YouTube o tu cuenta que usas para tu empresa ha sido comprometido. Puedes usar tu correo electrónico acá. Y él te va a decir si ha sido comprometido. Voy a poner el correo público que todos tienen en este momento, que pueden verlo en mi canal de YouTube. Y si van acá, se van a mi canal, van más información. Y aquí pueden solicitar un correo, ¿verdad? Este correo que voy a poner ahorita para hacer la prueba, le doy aquí buscar. Y este correo aún no ha sido filtrado. Voy a poner mi otro correo que así ha, ha sido filtrado, pero no se lo voy a enseñar porque aún no lo he borrado completamente. Y este correo ha sido filtrado, como ven, múltiples veces, sino que un montón de compañías han pasado mi información. Y que un montón de gente podría venir a comprarla o ya están en algunos paquetes de gente hackeada, ¿verdad? Incluso en el 2005, en el 2021, el 5 de diciembre, fue el último ataque en el cual mi correo fue comprometido. Aquí también Canvas también fue comprometido, Dropbox fue comprometido. Y si ustedes ahorita recomendara yo que entren a este sitio, pongan sus correos, el de su mamá, el de su papá, el de su novia, el de su amigo, y vean si no han sido comprometidos. Y si he sido comprometido o están en esta lista, por favor, vayan a hacer los siguientes pasos que voy a mostrar de aquí para adelante. Y si no, siempre hagan los pasos que voy a decir, porque capaz en el futuro eso pasa. Son atacados. La cosa es que ni una compañía completamente segura, aún compañías gigantes como Facebook, Amazon, son atacados y se les puede destruir. A Amazon hace poco, que es una compañía sumamente grande, que es dueña de Twitch, se filtró todo el código fuente de la, com de la compañía, se filtró también cuánto ganaban todos los creadores y un montón de cosas públicas que a la gente no le gustaría y privadas que no le gusta a la gente que lo, que lo comparta. Por lo cual, no importa con quién tengan las cuentas, no importa dónde usen sus servicios, tengan siempre cuidado, porque no importa quién es, pueden ser atacados. Lo primero que voy a recomendar a todos, que nosotros hemos explicado un montón de videos, este es un sistema para contraseñas más seguras. Tienen una contraseña en múltiples sitios web. Si tienen su correo y su contraseña, digamos, en una página X que ha entrado a un foro, pueden entrar a su correo, pueden entrar a su Facebook, pueden entrar a todas sus cuentas. Son contraseñas diferentes, aunque sea, es más difícil para ellos poder atacarlo. Pero aún así, para humanos es muy difícil poder poner una contraseña totalmente única cada vez. Tal vez pongan un número diferente, o sea, realmente es fácil de recordar. Pero contraseñas son mala idea. Por lo cual... Recomiendo usar una aplicación como Bitwarden, que es esta que está acá, lo a en la descripción, que lo puede instalar en tu celular, en la computadora y el autocompleta contraseña, contraseña depende en qué plataforma o en qué página estén. Digamos aquí yo en mi página donde yo traigo paquetes, puedo yo automáticamente aquí arriba dice que tengo una cuenta acá, clic, me dice que yo puedo autocompletar y me llena ahí la información automáticamente, yo puedo iniciar la sesión, tendría que yo recordar la contraseña y cuando yo desee, Puedo decirle a Bidwarren, generar una contraseña. Y esta contraseña, como pueden ver aquí, es bien larga. Les puedo decir yo qué tipo de caracteres quiero. Quiero que tengan números. Depende de algunos lugares que no permiten esta cosa. Y puedo generar múltiples contraseñas que esas voy a usar yo en mis correos, en mis cuentas, de hoy para adelante. Y tienen correos o utilizan los utilizan en un montón de lugares, por favor, hagan esto. Que es una cosa que a mí me ha pasado un montón de veces. Y a mí me han robado dinero. A mí no es la primera vez que me hackean. Por lo cual ya, ya conozco este rodio. Pero no es bonito que te hackeen. Y casi siempre he sentido, o mi suposición es que no ha sido mi culpa. La anterior vez, la más importante, me robaron casi 3.000 dólares en Facebook. Facebook se hizo responsable porque aparentemente fue ataque a ellos, donde mi cuenta fue comprometida, y Facebook me devolvió el dinero, ¿verdad? Pero esas 24 horas que pasé conectado por teléfono con un asistente de Facebook, me estaba volviendo loco. Por lo que cambien su contraseña y pongan por todos lados diferentes. Sí, creo que ya no estabas grabando desde ese rato. ¿Qué? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Incluso, el editor que me acaba de decir que no estoy grabando. Él no confía ni en Bitwarden. Él tiene su propio servidor y ustedes pueden tener el propio servidor de sus contraseñas en su casa o en su empresa para que tengan sus contraseñas ustedes mismos, no tengan un tercero Que es una cosa aún más segura que ustedes pueden hacer si desean, que es también viable. la las doblas autenticación, tiene que debe hacer una forma extra para loguearse, no solamente tu traseña, que pueda tu celular, una aplicación en tu, en tu dispositivo o algo diferente, la que usamos casi todos es por mensaje de texto por una llamada, el problema es que en algunos países, México es el más principal, ya existe forma de robar chips físicos o hackearlos de una manera para poder tener tu mensaje ¿verdad? por lo cual no es una manera fiable aún para eso, es mejor que no tener nada, sí. ¿Es totalmente perfecta? No Porque tal vez quisiera ver a estos tipos Que son Google Authentication Que es una aplicación extra que entras a tu celular Y necesitas usar esa aplicación Para poderlo guiarte en otros dispositivos Es un poquito más problemático O cuesta más Pero para seguridad Ni modo gente Nadie más Si no se cuidan ustedes Nadie más los va a cuidar La siguiente cosa que puede pasar Y también lo estoy hablando en este momento Porque yo tenía credenciales Que permitían usar la API de YouTube la YouTube API. No creo que mis credenciales han sido comprometidas, pero ya las borré por las cualquier cosa. Si ustedes tienen ah, tokens que pueden acceder a información primordial, tu base de datos, tu cuenta de YouTube, o acceder a algo principal, tengan mucho cuidado con ellos. Tengan mucho cuidado que no sean compartidos las redes de manera pública e incorrecta. Cuando ponemos un ejemplo ahorita, un proyecto en Arduino, no ponga sus credenciales o su contraseña en el código. En este caso aquí, este es un proyecto que estamos trabajando de chatbot, que no tengo muy bien. Yo no he puesto aquí los tokens o la información que la gente puede robar o utilizar para poder usar mi, toque, mi, mi bot, ¿verdad? No tengo en un archivo aparte que se llama token.h. Y pongo un token. ejemplo para poder guardarlo. ¿verdad? Depende de cada lenguaje de formación, usted puede hacer eso, tener en un archivo aparte todo guardadito. El problema está que... Yo recomiendo que usen Git para versionar esto y e ir guardándolo en el futuro para poder versionar. Y todo como humano, recordar, ah, este archivo tengo que evitar, este archivo tengo que evitar romperlo, este archivo tengo que evitar joderlo. ¿Cómo hago eso? Recomiendo usar algo, un, un gran poder que te da una gran, gran, gran ayuda. El archivo Git ignore o archivo de ignorar archivos es muy útil para esto. Y si tienen proyectos en Git y van a subir credenciales de alguna manera. Por favor, empiecen a utilizarlo. En mi caso, yo tengo ya que ignoro todos los archivos que sean token. Y también otro archivo de configuración. Depende de cada proyecto que voy trabajando yo. Y si no saben ustedes cuál es o cómo deberían poner ese archivo Git ignore, les voy a dar una página web donde están un montón de Git de diferentes lenguajes. Para C, para C puro, para Linux, para Cura. Como pueden ver, para Python, para Eagle. Hay un montón. Y, y pueden usar muchos referencias para poder cuatro archivos que hay que ignorar y también ustedes pueden agregar manualmente los que ustedes van a conocer así evitan subir sus tokens a un repositorio público donde alguien más puede utilizarlo y hackearlo. a mí hace como cuatro años subí mis tokens de la YouTube API, que era este y la gente estuvo utilizándolo para poder hacer consultas a ver cuántas suscriptores tenía yo, cuántas suscriptores tenía otra gente me di cuenta hasta los tres años, que alguien, como un año al año que me di cuenta y lo borré, ¿verdad? Pero hoy lo estoy cuidando mucho más a los tokens para evitar que alguien más me lo utilice. Pero igual, tengan ustedes ese, ese cuidado para que no les roben sus información personal como programadores o desarrolladores. Yo estoy siendo Amazon para o sea, poder levantar servicios de AWS y empezar a estudiar estas cosas pues son bien interesantes. Uno de los conceptos que hablan ellos, que hasta ahorita me estoy dando cuenta que no he cumplido, ¡Ah! Te das cuenta hasta que es muy tarde. Es de cero confianza. Cero confianza, diría que no desconfianza Solo si es necesario. Y aún así, no confío totalmente en las personas. En mi caso, el canal de YouTube tenía un montón de accesos un montón de personas. Eso lo hacía para, para, para hacer más fácil nuestro trabajo. Porque tenía mis mi socios también. Tenía mi editor y también tenía un montón de gente que trabajaban conmigo. En otro caso, teníamos a toda esta gente que tenía acceso Y si ven, aquí estoy arriba yo, era la cuenta principal la mía. Aquí estoy. Yo de nuevo, y yo de nuevo, y otra cuenta mía, ¿verdad? Tenía como cuatro veces yo, también estaba mi editor, Juan, y dos veces mi socio, Héctor, por lo cual estaba un montón de gente y no sé a quién de ellos fue el ataque, quién fue el culpable de esto, ¿verdad? Por lo cual tuve que tener cero confianza y darle el, la cuenta, el acceso a la menos cantidad posible. En este caso, yo ya eliminé a todos ellos, también a mi editor, y Vamos a ir de hoy para adelante, solo que sea sumamente necesario, vamos a crear cuentas o acceso al canal, es primordial en este caso, mantener la comunidad a Umber. Si quieren leer más, lean este artículo, está muy genial y esos conceptos, aunque no van a usar WBS o Amazon Web Service, son muy interesantes para desarrollar y crear proyectos al futuro. ¿verdad? Google, Facebook y otras redes sociales no hacen bien fácil la vida, Creo que ahora ya es posible autenticarnos con esas redes sociales. Digamos, entras a una página, mira, quiero usar tu GitHub, sí, quiero usar mi GitHub para loguearme. Entras a otra página, quiero usar mi Google para autenticarme. Esto usando App12, Google o otras Happy, ¿verdad? El problema es que si le das confianza a cuentas o lugares incorrectos, es posible que seas hackeado sin darte cuenta. Es una posibilidad que también me pasó a mí. Yo he usado un montón de lugares estos tipos de servicios y me tocó ir a buscar y limpiar esto, ¿verdad? Aquí tengo unas cuantas. También está mi propia aplicación que me tocó borrar para estar seguro que no fue comprometida. También Streamlab ha sido comprometido y hace un montón de cosas más, pero que también ya eliminé mi lista. TikTok, ni modo, lo acabo de crear. Publicidad aparte, ya me adquiere un poco, podemos de todos modos hacer esa publicidad fea. Tenemos un TikTok nuevo, nos está dando muy bien, gracias a todos por el apoyo. Lugar en la descripción, incluso primer video de TikTok que llamamos ya, ya 2000. Yeah. Porque si a ustedes les gustan videos cortos donde enseñemos cosas, pues si estamos haciendo, no poner a bailar porque, como ven, no soy bueno para mover la macarena, pero sí para enseñar cosas de electrónica y programación. ¿verdad? Pero que entren también por ahí si les parece. No, estas cuentas hay que verificar a quién le dan permiso y si aún confían en esa compañía. No loguense con cuentas en lugares que no están tan seguros porque. Aunque no tiene acceso a toda su cuenta, tiene acceso a algunas partes y es posible poder atacar y llegar a lugares incorrectos. Y lo peor, tal vez no fue culpa mía. Este es un artículo publicado en el blog oficial de Google. Aquí pueden ver que Google es, En el cual en, a, hablan de un ataque que ha habido últimamente, que es muy, pero muy feo. Que tal vez yo he sido atacado por esto? No lo sé, no hay forma de saberlo. El artículo lo terminamos en la descripción, por si quieren leerlo, está en inglés, pero está muy interesante. Habla de alguna forma de hacker o, o, o ataques. Específicamente dice cómo targetear o atacar a creadores de contenidos, como mi persona, a través de las cookies. Ya que Cuando tú navegas a internet, entras a una página web, ellos se dan cuenta que tú eres un creador de contenido y e intentan atacar o meter algún malware en tu página a través de la publicidad para poder robarte tus credenciales. Y sí, se oye súper feo y es muy difícil poder evitar este tipo de ataques, excepto que uses tus navegadores bien cuidados, lo actualices, y algo que también debo decir, actualicen sus computadoras, ya sea usen Windows o Linux, actualicen la última versión posible y también tengan cuidado donde descarguen, porque como vieron en el ataque que me hizo a mí, quería engañar a la gente para descargar programas de páginas de terceros que no son correctos y a mí hace poco también casi me casi caigo cuando intenté descargar Blender. Les voy al link en la descripción de ese ataque que casi me hacen, que, también hizo un video interesante de eso, ¿verdad? No, aquí hacen un, una prueba en la cual estaban por una, una página de COVID y ponían montón de información y la gente lograba obtener información importante, ¿verdad? También intentaban, como ya saben que era un creador, les mandaban sitio web para poder obtener. Hay un montón de ataques, le buscaron un montón de ahí. Está relativamente largo el artículo, pero está interesante para ver que hay un montón de formas de ser atacado en este mundo, gente. Hay formas que tal vez no sean ustedes los culpables, pero tal vez. Hay formas de evitarlo. Ok, voy a explicar unas cuantas ideas de que ustedes pueden ir evitando. Cambiar contraseñas, mirar quién, dónde se identifica, vigilar cuando un ataque grande existe, tener menos confianza pública y les explicaré ahorita qué es lo que haré para poder de hoy para adelante. Mis correos, los que he usado para poder la cuenta de youtube y la que cuenta de twitter y otras que tengo por ahí ha sido prometido un montón de gente los conoce ya me He un montón de hackers porque tal vez los gente mis amigos lo sepan me toca crear otro correo nuevo y pasar el control de mis cuentas a ese correo y el correo la idea es que nadie más lo sepa a nadie más se lo voy a decir mira mi correo es pip.gmail punto gmail y voy a usar un correo para el público general y un correo para administrar las cuentas de la, de la, de la comunidad para como el discord el youtube ese es el plan de hoy para adelante que voy a ir siguiendo. Aún no sé si va a haber una forma, hay una puerta trasera aún. Intentaría esperar que no sea posible. De antemano, gracias a todos por el apoyo. Gracias por los que me mencionaron. También muchos pu publicaron en el comentario, en, en la imagen que publiqué, que eran un video para explicar qué voy a hacer. Y sigo con un poquito de miedo. Soy sincero, sigo con un poquito de miedo. No sé qué va a decir para adelante, pero podemos ir creando contenido y seguir compartiendo con ustedes. Pónganme en los comentarios si lo han hackeado, si han tenido algunos miedos. ¿Qué otro técnica podemos intentar en el futuro para poder aumentar nuestra seguridad informática? Nos vemos en los comentarios. Soy Chepe Carlos de ALSRB. No ve. nos vemos en el próximo video. Adiós.